¿cómo están? espero que se encuentren bien en este video les comparto una de las tendencias para esta navidad 2022 se trata de navidad orgánica natural se aproxima la navidad y de seguro eres una de esas personas que se preparan con tiempo para esta época tan especial si está buscando qué estilo llevar este estilo, Navidad orgánica, estará muy en tendencia para esta Navidad 2022. Navidad orgánica es muy fácil de crear y a la vez económica, por sus elementos naturales que podemos conseguir en nuestras casas o alrededores. Como la madera, ramas verdes, eucalipto, piñas secas el metal, decoraciones artesanales y otros. También los colores juegan un papel muy importante en esta decoración, siempre y cuando sean colores naturales y neutros, como los tonos verdes y tierra, el beige y el crema. Te invito a que sigas disfrutando del video hasta el final. Si no te has suscrito, suscríbete, regálame un like y comparte con amigos y familiares. Muchísimas gracias y bendiciones.